Buenas noches, mi nombre es Marcela Vélez y vengo a compartirles un poco de mi historia. Eh, lo que pasa es que hace un tiempo yo vivía muy bien con mi pareja eh, en el hogar, muy bien, hasta que un, un, un día eh, llegó indiferente y ya no quería estar conmigo y me dejó por otra persona. Entonces yo decidí acudir a la ayuda de de brujos para que me ayudaran a recuperarlo y lo único que hicieron fue estafarme y robarme el, po el poco dinero que tenía y entonces conocí a una persona que me que me recomendó a Víctor Damián Rosso y él sí me, me dio resultados él re lo recomiendo, él sí cumple con su trabajo y me ayudó a, a que mi pareja volviera y ahora nosotros ya vivimos otras vez felices como antes, ya él es más cariñoso y más dedicado a, a su hogar. No doy la cara porque no quiero que mi pareja se dé cuenta que yo lo recuperé con brujería y con estas cosas, entonces pero les recomiendo que lo contacten, que él es muy responsable con su trabajo.